Que se puede desear cuando todo se puede? Cuando nadie se muere por no tener que desear No hay que pensar, solo se siente ¿Qué se puede soñar cuando todo se tiene? Cuando nada se pierde si algo tienes que intentar si hay que llorar, solo se siente. Yo que tengo un deseo para pedirte, quiero contar. Si yo no sé qué quiero, en vez de mentirte, lo voy a dar. Yo que tengo un deseo para pedirte, quiero contar. Que si yo no sé qué quiero... se tiene cuando nada se puede y algo tienes que encontrar y el donde estás no te detiene ¿Qué se puede anhelar si el dolor te detiene si tu cuerpo se muere ¿qué más se puede intentar no hay si hay que luchar siempre se puede Yo que tengo un deseo para pedirte quiero contar que si yo no sé qué quiero en vez de mentirte lo voy a dar Y yo que tengo un deseo para pedirte quiero contar que si yo no sé qué quiero en vez de No sé qué quiero, en vez de mentir te lo voy a dar. Y yo que tengo un deseo para pedir te quiero contar. Que si yo no sé qué quiero, en vez de mentir te lo voy a dar. Gracias.